Muchísimas gracias a, a todas y a todos por acompañarnos. Este, estoy muy contenta de compartir esta mesa con pues, todos nuestros compas, ¿verdad? Este, las personas migrantes de, de la sociedad civil organizada. Eh, es una mesa eh, muy importante, no solamente para nuestro foro, sino porque la organización civil organizada pues siempre son quienes se encuentran en primera línea, justamente para... Eh, pues todos los retos que tienen los países y atender, pues todas las necesidades que, que el gobierno y que la sociedad pues de, de alguna manera no puede eh, este, pues resolver y son quienes nos apoyan a, a que todas estas, eh, todas estas necesidades de alguna manera pues sean eh, visibilizadas. Eh, yo voy a leer rápidamente una semblanza muy breve de, de quienes nos acompañan en, en esta mesa y posteriormente le, les daré la palabra. Eh, cada uno tendrá eh, unos 10, 15 minutitos para poder eh, presentar a su organización, presentar su, su trabajo y posteriormente pues, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas con todo nuestro, nuestro querido público. Eh, pues bueno, nos acompaña eh, Lenny Álvarez, es una mujer retornada bocha, eh, nacida en México, criada indocumentada en los Estados Unidos. En 2009 su familia fue sistemáticamente obligada a regresar a México, dejando el lugar que conocía como su hogar y llegando a un país que aún ha respondido al retorno de millones de personas. Al vivir separada por fronteras, busca crear puentes y espacios para que la comunidad traslocal se conecte, compartiendo experiencias de navegar la vida y la familia a través de las fronteras. Lenny suma su voz con las comunidades migrantes para gritar, ningún humano es ilegal, por el reconocimiento de la movilidad como derecho humano y el fin de la separación familiar. Lenny es actualmente parte del equipo de Pocha House, co-creadora del podcast Pocha So What?, y, es, y explora su expresión artística a través de su personaje, Sirena Monarca. Bienvenida, Leni. Eh, Baruch eh, Racín Arellano es parte de la comunidad retornada, nacido en la región mixteca oaxaqueña. Emigró con su familia a California durante 10 años en situación indocumentada. Actualmente tiene 20 años de su retorno. Después de retornar, ha tenido la posibilidad de estudiar y formarse en las ciencias sociales como egresado de la carrera de geografía en la UNAM. Es socio de la cooperativa Fotosíntesis, donde ha participado en proyectos comunitarios desde la economía social y solidaria, asesorando y acompañando colectivos culturales de la Ciudad de México en procesos de constitución y formación de cooperativas. También reconociéndose como sujeto periférico, se ha interesado en procesos comunitarios desde el territorio que habita, facilitando talleres de cartografía comunitarias y de fotografía estenopeica. En el 2021 participó en el corto intitulado RE!, sobre representaciones de la ciudad de Catepec en la región metropolitana. Actualmente también es parte de la co-coordinación de Pocha House, espacio donde él converge saberes desde su formación y su amor a las artes, para construir un espacio cultural y comunitario de Apapacho, dirigido a gestionar actividades desde la comunidad deportada y retornada con perspectivas y acciones desde el artivismo. Eh, bienvenido, Baru. Eh, también nos acompaña Roberto Triguero Alvarado, él es un migrante eh, salvadoreño, eh, y bueno, pues eh, él nos va a compartir pues toda su, su historia eh, eh, en tránsito por México, los retos que ha tenido que, que asumir, eh, no solamente desde su salida, ¿no? desde su, su país de origen, sino los retos que ha tenido que enfrentar eh, en México, y bueno, también, eh, muy importante, ¿no? Cómo es que ha podido sobresalir de todas aquellas situaciones este, que, que, que en las cuales él, él se ha enfrentado. Para nosotros es muy valioso, Roberto, eh, que estés eh, el, este día con nosotros eh, y que, bueno, obviamente nos compartas en, en este foro abierto al público este, tu experiencia, ¿no? Justamente para, para pensar la experiencia migratoria desde abajo. Eh, bienvenido Roberto eh, Jorge Madrid, él es de Comaya, Comayagua, Honduras Es poeta, gestor cultural, activista social Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UNA, eh, Con publicaciones en diarios de Honduras, El Salvador, Australia Revistas mexicanas y la antología po poética Legión Baraunda, Defensor de derechos humanos de personas en movilidad Voluntario en albergues de migrantes de Ciudad de México y Chihuahua y, pues, y, perdón, y miembro de la Comisión de Migración de los Movimientos Sociales de Honduras y de la diáspora hondureña internacional. Pues, bueno, también, bienvenido, eh, Jorge. Eh, pues ahora le voy a dar la, la palabra a, a Leni, eh, pues, que nos va a tener unos 15 minutos para compartir. Perfecto. Vamos a hacer los dos. Perfecto. Ajá. No sé. sí. Con permiso, buenos días a todas y todos, todos pues muchas gracias a todos por la, la invitación, nos da mucho gusto estar aquí como el equipo del Pocha House Crew, uh, acompañando en este foro y contando un poco acerca de nuestras experiencias participando dentro de ODA y, y, y Pocha House, ¿no? que es la coordinación en la que apareció Lenny y yo. Es, vamos a empezar un poco con la, la contextualización del proyecto de, de ODA, ODA es una organización de base, un grassroots organization, en la cual eh, están participando principalmente personas de la comunidad que son atravesados por este fenómeno, de la, bueno, no, fenómeno, perdón, eh, eh, por la migración, eh, en situación de deportación y también en situación de, deportación, eh, de retorno y retorno forzado. Eh, nosotros actualmente nos encontramos en las oficinas en Tonalá, eh, 194 aquí en la Ciudad de México, en la eh, delegación Contemoc, pero muchas de las acciones que nosotros estamos realizando se, en, se, re, se realizan en todas partes ¿no? de, de, de, de México y también hay incidencia actualmente en Estados Unidos ¿no? con muchas otras organizaciones. Eh, ODA es una organización de acompañamiento, es una organización de, de, de, de mucha incidencia política eh, es un espacio de, de activismo, mucho activismo a través del arte. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso, pero eh, es un poco de lo que nosotras y nosotros estamos haciendo desde, desde ODA. Y bueno, eh, yo les puedo compartir un poquito acerca de quién es la comunidad retornada y deportada. Haré mi mejor intento. Eh, podemos retroceder un poquito a unos años creo que ni estaba nacida en esos momentos, eh, estábamos en un mundo entre Estados Unidos y México, en donde si bien no se decía ven a Estados Unidos, había un flujo muy de migración, de ida y de vuelta entre trabajadores, ¿no? Eh, se puede decir que alrededor del año 86 empezaron a haber ciertas leyes migratorias que empezaron a militarizar la frontera. Esta militarización, terminó siendo eh, o provocando, se puede decir, algo que no contemplaban. Que las familias o los hombres de familia que iban y que regresaban Ahora se iban, más aparte, llevaban sus familias. Y ya no regresábamos después de 10, 20, 30 décadas o prácticamente casi muriendo allá, ¿no? Eh, esto se creó a una generación en donde somos nacidos en México, pero criados en Estados Unidos. O nacidos en México y básicamente su adultez y vejez se termina en Estados Unidos. Como también la procreación de familias de estatus mixtos, en donde podemos ser familias que algunas personas tienen papel, o no tienen papeles. Eh, también durante eh, los 90 se empezaron a ejercer ciertas leyes que si bien sabemos que en Estados Unidos hay, se puede decir hay dos partidos, eh, estas leyes no nada más fueron creadas por el Partido Republicano. Eh, no creemos que hay una, creemos mejor dicho que el, eh, la diáspora o la narrativa de la migración ha sido realmente un chip en donde eh, se puede ganar votos o no. Y en los noventas, eh, por dirección del Partido Demócrata, empezaron a crearse leyes en donde la eh, crimen, criminalización de migrantes se empezó a dar, a dar mucho más. En donde ahora un ticket de tráfico era mucho más justificable para deportar una persona. También después del dos, eh, 2001, del 9-11, empezó esta creación de ICE, eh, de Homeland Security, en donde la justificación era el cuidar eh, eh, las fronteras de los terroristas que venían eh, pues a bombardear. ¿no? Esto realmente se dirigió o el número uno afectado, se puede decir, fue la comunidad indocumentada. Ahora era la persecución de personas eh, eh, indocumentadas en Estados Unidos, de familias indocumentadas, de niñeces y jóvenes indocumentadas, en donde ahora ya escuchabas derredadas, en donde ya no podías ir a comprar el súper porque se escuchaba que la migra estaba ahí, ¿no? En donde ya no podías obtener una licencia para manejar que era tan esencial eh, y esto ya te ponía aún más en peligro de deportación. Eh, han pasado diferentes cosas dentro de nuestra comunidad, diferentes movimientos, eh, pero se puede decir que la comunidad indocumentada sigue muy fuerte. Si bien entre el 2005 y 2009 se puede decir que hubo uno de los retornos más grandes, masivos, en toda la historia, entre Estados Unidos y México, como también globalmente, porque eh, pues también la, la comunidad indocumentada no nada más está conformada por la diáspora mexicana, ¿no? Eh, eh, aquí a México empezaron la deportación, una vez más surgió con, en este caso con un partido demócrata en donde eh, se le conoció como el Deporter in Chief, en donde hubo números que aún no se pueden confirmar también, como también debo de reflejar que la comunidad retornada, yo soy una mujer retornada, yo no estoy en una estadística, se puede decir, ¿no? No me identificaron cuando yo crucé la frontera de retorno después de 14 años con mi familia, ¿no? El gobierno no me puso aquí numerito Lenny, ¿no? Eh, así que también hay muchos eh, muchos. Holes, muchos huecos en los datos de, de la comunidad, ¿no? Eh, pero se vivió un retorno masivo de personas deportadas, en su mayoría hombres, y dentro de esos números que se puede identificar entre casi tres a un millón, un millón de personas, el 70% era comunidad mexicana que regresó. Regresamos a, se puede decir irónicamente, a las sombras, regresábamos sin documentales, eh, regresábamos sin INE, eh, regresábamos sin... Eh, eh, acta de nacimiento, eh, sin poder integrarnos a la escuela, al contrario, el confrontar, ser negados, acceso a educación, eh, salud, eh, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta es la comunidad con la que trabajamos, somos personas, en su mayoría el equipo está conformado por mujeres, somos personas, se puede decir relativamente jóvenes, pero somos intergeneracional, eh, trabajamos desde con niñeces hasta como eh, eh, con personas mayores, eh, pero somos en mayoría también niñeces y jóvenes que regresamos a un a México en un tiempo donde nadie hablaba sobre nosotros y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y ahora ya de adultes estamos organizando como también personas que después de 10 años de estar en México se dan cuenta que no son los únicos, eh, porque muchas veces eso es lo que pensamos y decimos queremos hacer más y como también somos una comunidad translocal, eh, nos decimos ser de aquí de allá porque no necesitamos que un papel nos justifique o nos diga que somos de allá. Nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras niñezes son de allá eh, y esto nos da pie para seguir abogando para una movilidad, eh, como también también la reunificación familiar porque nuestras familias siguen allá también. Oh, y se me olvidó compartir un punto, ¿qué es el pocha? Pocha House eh, surgió de este concepto en donde entre eh, mexicanos, mexicoamericanos, americanos chicanos, etcétera, etcétera, otra clasificación es pocha pocho. Eh, no sé si ustedes conocen la cantante Selena, eh, que fue muy, muy famosa. Eh, ella, yo le digo que ella es la pocha queen, ella es la reina de las pochas, porque realmente ella eh, acuerpaba esa definición de ser una persona eh, eh, de familia mexicana, mexicana, ella misma, ¿no? En Estados Unidos, en este caso, que quizás no dominaba al comienzo de su carrera el, el español, eh, pero lo fue aprendiendo, ¿no? Que quizás le ama amaba tanto la la pizza como eh, eh, los tacos, ¿no? Es una persona pocha, es una persona bicultural, multicultural, porque también dentro de nuestras comunidades eh, eh, identificamos a, a la comunidad indígena y que muchas veces al irse a, a Estados Unidos ya eres bicultural. Eh, una persona pocha al nombrarnos así es arrancar ese estigma que se tiene en donde usualmente lo usan como decirnos que somos menos, que no somos realmente mexicanos, mexicanas, lo que significa eso, eh, que, que no, no somos de aquí también nos vienen a decir, ¿no? irónicamente también, eh, y decir, soy pocha, soy esta creación, eh, como una compañera, ahorita vamos a compartir en un libro, un Frankenstein de las fronteras, ¿no? soy estas partes creada y, eh, y, y soy pocha, ¿no? soy este intermedio, este Nepantla, como compartimos también mucho en México, eh, y pues como comunidad, eh, abrazamos y apapachamos mucho, mucho esta, esta palabra, esta identidad, eh, así es. Aquí Lenny. Y sí, bueno, eh, regresando un poco también rápidamente al libro. El libro es, un, es una compilación de experiencias narradas por personas de la, la comunidad. Fue un, un, Se puede decir que desde ahí nace Oda. Igual, bueno, si quieren al rato, cuando estemos ahí en el pasillo, les podemos platicar un poco más porque nos podemos extender horas y horas <ríe> a hablarnos de esto. Y pues, para seguir un poco con, con la temática del de, de día de hoy, eh, bueno... Sabemos que todas y todos, todos cruzamos por un momento muy crítico uh, durante la pandemia y algo que hace Oda, que ha estado haciendo desde un principio, es la creación de comunidad, ¿no? el encontrarnos, el reconocernos el, a, a la comunidad. Eh, ha sido un proceso muy largo, a veces muy complejo, porque como menciona Leni, a veces no se habla ¿no? De, de ser migrante, no se habla de haber vivido allá a... Uh, eh, si se dan cuenta, mi, mi acento pocho, pues ya, se, ya, no, ya no está por lo mismo, ¿no? de que tenía que aprender a hablar bien, tenía que a decir, aprender a decir haya en lugar de aiga, ¿no? que es como palabras muy que, que, que aprendemos ¿no? dentro de esta mezcla de, de, del spanglish. Eh, pero Oda ha creado un espacio seguro, ha creado un espacio de apoyo, de entendimiento, de comprensión, de, de decir, oigan, pues aquí hay, hay más banda, hay más comunidad. Eh, como, como tú, como yo, y, y algo que nosotros hemos eh, estado reforzando ¿no? desde siempre, creo que es dar un acompañamiento digno, ¿no? dar un acompañamiento humano a las personas eh, deportadas y retornadas. Eh, y, y nuevamente que reconocemos este proceso, ¿no? No, no, no importa si haya sido hace un año, no importa si haya sido hace cinco, veinte. Eh, hay un espacio para todas y todos. También dentro de, de ODA estamos reconociendo que eh, pues no la migración no ha sido solo hacia Estados Unidos, sino también nos hemos encontrado con, con comunidad eh, en, en Canadá, ¿no? donde algunas eh, realidades, algunos contextos también se atraviesan con, con la que muchos vivimos estando ya, ya en Estados Unidos. Entonces, eh, nos importa mucho el accionar, ¿no? el reflexionar, ser sinceros, ser... Eh, eh, genuinos de, dentro de muchas prácticas y ahí es donde entra mucho eh, eh, el, el, el accionar desde esta práctica de la ayuda mutua eh, en la pandemia nos dimos cuenta que uh -huh. pues, hay, hay, hay mucha comunidad que si sí, recién llega como dice Lenny eh, está indocumentada no tiene INE, no tiene IFE um, tiene actos de nacimientos, luego no tiene lugar a donde llegar, no tiene casas eh, y, y lo que hizo Oda, que ahorita va a, a profundizar un poco más en esta parte, es encontrar, ¿no? buscar esta comunidad, hacer un diagnóstico de, de cómo puede, es que podemos ayudar como, como organización. Y Oda y todos quienes participan dentro de él, eh, porque no nada más somos el staff, también es muy importante mencionar que nosotros tenemos con, con un equipo, bueno, parte, gente de la comunidad que, que es vocería, son voceros de, de Oda, que también se suman a todos esos procesos y también son una mano muy fuerte. Eh, dentro de ODA eh, son, son una guía, son esta, esta llamita para, para ODA, ellas y ellos también se, se suman a estos procesos y vamos creando redes, vamos creando eh, lazos, vamos creando eh, eh, formas dinámicas de, de pensar desde lo comunitario, desde lo, la colectividad y eh, fue uno, una herramienta muy importante para que ODA eh, pudiera uh, uh, acompañar y también pudiera habernos uh, como hacer este esfuerzo por, por, por ayudar a, a nuestra comunidad en tiempos de, de, de pandemia. Eh, so, hicimos varias cosas. Eh, como comenta Baru, comenzando primero desde la coordinación de acompañamiento, que es esta coordinación que, que acompaña a la comunidad de mano a mano, fue la primera coordinación que surgió dentro de ODA. Eh, se hizo, se convocó, se alcanzó a las personas que ya estábamos acompañando. Se realizó, se puede decir como una tipo de encuesta para ver qué estaba viviendo en estos momentos derivado por la pandemia. Si habían perdido empleo, eh, cómo estaban en vivienda, salud, salud mental, etcétera, etcétera. Eso también ayudó eh, a poder empezar a abrir ciertas rutas en donde distribuíamos eh, desde despensa, como también productos de higiene. Eh, también ahí eh, durante la pandemia fue muy interesante porque si bien como organización, y como comunidad eh, muchas de las veces eh, las cosas que hemos distribuido eh, han sido por medio de donaciones por medio de, de ejercicios entre nosotros eh, de acompañarnos esta vez como yo creo que en mucha parte del mundo estaba eh, ciertas organizaciones se puede decir con acceso o alcance de ciertos productos eh, nos estaban notificando no y eh, éramos un punto para poder canalizar y llegar a nuestra comunidad por medio de eh, durante este tiempo tanto las personas que ya estaban, se puede decir, en contacto con ODA, eh, no fueron las únicas que fueron atendidas, ¿no? Durante toda la pandemia que recibíamos hoy, es, está esta señora que conocí, es una señora deportada, eh, me vino a dejar despensa a mi casa eh, y me comenta que le está yendo muy mal en el trabajo, ¿no? Eh, eh, se pasaba el número de acompañamiento y se sumaba, ¿no? Eh, también ODA fue, se, se empezó a hablar mucho de ODA dentro de la comunidad por medio de esto. Eh, también se tomó en consideración la necesidad de la niñeces que no tenían acceso a una computadora a un celular o una tablet y logramos canalizar eh, una donación de tablets en donde hasta la que llegó más lejos fue a baja california no y esto fue para proveer acceso a que tuvieran eh, una herramienta para poder estudiar en casa no eh, también si había alguien enfermo enferma dentro de la comunidad hicimos compra de ciertos artículos como el oxímetro eh, y todo eso y se mandaba a casa de, de una compañera y después salía otro caso eh, se lo mandábamos no eh, también eh, se apoyó en pruebas de covid no esperábamos a que tuvieran que ir a los kioscos sino que intentábamos que surgiera inmediatamente la atención para los compañeros eh, también esto logró eh, surgir una red de organizaciones una red solidaria en donde se conformó eh, la primera siendo la doctora Muti, creo que muchos de los compañeros conocemos a la doctora Muti eh, si no es en persona por vía virtual, eh, si recibíamos el contacto que alguien había salido positivo positiva o estaba padeciendo de algo más, porque como sabemos durante eh, la pandemia pues COVID no era la única enfermedad que, que surgía no eh, ella atendía por medio de consultas virtuales a los compañeros y después ahí recibíamos una canalización eh, entre sus colegas, esto ha ido fortaleciéndola la red en donde tan solo la semana pasada estuvimos en Tapachula con eh, otras dos eh, Lu, eh, Luna Maya y otra clínica que surgió durante estos tiempos de COVID. Eh, así que esto también fue fortaleciendo y como pueden ver ahí tenemos el compañero Memo eh, una campaña también que surgió de cubrebocas en donde algunos miembros de la, la comunidad perdieron su empleo así que dentro de eh, se empezaron a prestar máquinas eh, de coser, una persona hizo una, una donación de los materiales y se empezó a coser, se empezó a, a promocionar, a vender, como también se agregaban para la comunidad. Y pues, como compartía Baruch, la vocería en este caso se activó también. Memo es, para, es parte de la vocería eh, y en ese momento él estaba distribuyendo despensas, ¿no? Eh, digamos, esa bodega es casa de alguien que él nos los prestó. Así que como pueden ver, todo ha sido muy, muy comunitario, muy en, dentro de esta de este, eh, ayuda mutua como compartía Baruch, ¿no? Y eh, pues también creo que es importante eh, reforzar una vez más, una persona deportada no tan solo estaba llegando en este momento pandémico a México, sino que también había sido detenido en Estados Unidos en este momento pandémico. En donde sus derechos, aún más si es que ya vivimos una violencia y una violación de, de nuestros derechos humanos en los centros de detención, ahora lo estaban viviendo en un contexto pandémico. Eh, muchas familias también nos estaban empezando a contactar, como también jóvenes, eh, pensando en regresar a México después de 20, 30 años de estar allá. ¿Por qué? Porque podemos reconocer que la comunidad indocumentada en Estados Unidos no estaba quizás recibiendo esos cheques de este que, que escuchábamos que recibían las personas estadounidenses. ¿no? no tenían el derecho de poder en quedarse en casa, ¿no? ni el derecho de poder ir quizás a un hospital si se ponían muy críticos. Y sí, si, sí, si, pensarlo dos veces porque posiblemente podría llevarse a una detención y a una deportación. ¿no? Um, eso es algo que también reconocemos que nuestra comunidad indocumentada estaba viviendo, como también las muertes dentro de nuestra comunidad. El mundo por primera vez se puede decir, o por una de las primeras veces tan solo en mi vida, eh, un cierre de fronteras. Las fronteras siempre han sido cerradas para nosotras. El ver a un familiar o el no poder estar en un funeral de un familiar, el celebrar los cumpleaños por medio de una pantalla, no era nada nuevo. Si al caso, la pandemia vino a reconocer que lo que vivíamos no era normal, sino que es debido a fronteras y reconocer eso aún más y el peso que tiene en nuestra comunidad. Y, y también creo que de otra edad nunca nos quedamos quietas y quietos, siempre estamos buscando nuevas formas de, de, de, de accionar, ¿no? Algo que ha surgido recientemente como una reflexión es a través de las publicaciones, ¿no? Oda empezó como a través de un libro y ha sido una de las herramientas, eh, el texto ha sido una de las herramientas más importantes que... Que, que nos hemos apropiado y justo ahorita desde el arte, eh, también vamos, estamos creando fanzines, estamos creando autopublicaciones, y una de esas que surgió dentro de, de, de, de la pandemia es que eh, hubo mucho tiempo también para reflexionar, y compañeros dentro de, de la organización, orga, eh, compañeros aliadas aliados, eh, compañeros eh, que de alguna u otra forma son atravesados y atravesados por, por, por, por la migración, eh, empezaron a, a, a, a cuestionar todo esto nuevamente. Eh, bueno, nunca se deja de cuestionar. Y, y surgió este, este libro que tenemos aquí, que es el de Retorno Digno. Eh, este principalmente va dirigido hacia, hacia las instituciones gubernamentales eh, y son una serie de, de pasos que nosotros hemos eh, visto y hemos señalado que es, es una forma más, mucho más humana y digna de, de poder acompañar a personas dentro, que están en este proceso. ¿no? Eh, nuevamente, las fronteras, a pesar de tener fronteras cerradas, eh, seguía deportando, seguía llegando mucha comunidad de, de Estados Unidos, muchas personas en una situación desafortunadamente mm. muy, muy inhumana. Y, y los compañeros pues, um, y compañeras decidieron también empezar a, a transcribir todo eso. Y a finales del, del año pasado, por eso de en, a, octubre o no, no, noviembre, octubre. Uh -huh. eh, se sacó esta, esta publicación que también nuevamente surgió dentro de, de, de estos tiempos de, de la pandemia. Eh, y, y, y ahorita lo, lo tenemos ahí a disponibilidad ¿no? para que eh, lo, lo puedan revisar. Y algo nuevamente que también es otro eje de, de ODA, que es muy especial para nosotras y nosotros, porque es la parte que coordinamos, eh, es el de Pocha House. Pocha House es el espacio físico, es el espacio cultural, el, es el espacio en el cual pues buscamos crear dinámicas, actividades, eh, desde la comunidad. Eh, Pocha House ha tenido esta, eh, ¿cómo se dice?, eh, ha sido, ahorita ya nos estamos viendo de manera presencial, pero durante la pandemia estuvimos teniendo muchos ejercicios y muchas um, actividades de manera virtual. Eh, es un espacio en el cual también nos hemos encontrado con compañeras y compañeros de, de otros, eh, dentro de otros territorios. Eh, ahorita actualmente tenemos compas en Chiapas, tenemos compas en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Tijuana, eh, y también tenemos compas allá al otro lado. Eh, tenemos eh, hay, hay compas en Denver hay, ahorita en California creo que también hay, hay en Nueva Chicago. York Chicago Nueva York y, y Poche House ha sido como un espacio de, de encontrarnos reconocernos hacer eh, encontrar actividades como eh, cine debate virtual eh, worldless kitchen que es algo que ha estado muy muy muy inversa Leni, eh, tuvimos eh, círculo de lectura de, de libros, eh, uno, uno de los libros fue el de pocha House y otro fue el de... ¿Recuerdas, Leni? Eh, eh, entonces, pocha House ha sido también un espacio en el cual nos hemos, eh, a través del cual nos hemos descentralizado. Normalmente nos encontramos tal vez en un lugar muy privilegiado en la Roma, pero muchas de nuestras acciones nuevamente están descentralizadas, están buscando tener incidencia en nuestros espacios, como ahorita Lenny mencionó, eh, tiene poco que tuvimos una campaña de mujeres eh, salud para mujeres eh, en San Cristóbal, y eso se pudo lograr gracias a que tenemos comunidad allá en, en San Cristóbal, de las casas, y, y es algo de lo que, es la, lo que también nosotros estamos haciendo, de Pocha House, buscando que a través de, de la cultura eh, vayamos descentralizando, encontrándonos, y que sea la voz de nuestra comunidad, eh, quien se, se, se esté reproduciendo, que ellos sean lo, lo, los, los que cuenten sus historias, no que sea otra persona ajena de, de, de, de, de, la, de la comunidad, sino que sea ellos sus acciones, sus, sus voces que, que sean las que se repliquen dentro de, de, de Pocha House y de Oda. Um, y pues bueno, como estábamos atendiendo desde la coordinación de acompañamiento, se puede decir las necesidades básicas más inmediatas dentro de Poche House, como siempre ha sido eh, eh, uno de los centros y corazones, es eh, ser un espacio de sanación. Un espacio de sanación no enforzado, sino creado por la comunidad. Un espacio en donde puedes cuestionar eso que te han dicho que eres ilegal, que te han dicho que eh, fue un error tu migración o, o está incorrecta tu migración. Es un espacio en donde podemos reconocernos y validar nuestras experiencias. Eh, y por medio de eso lo hacemos eh, eh, en diferentes espacios. Y dentro de la virtualidad, como comenta Baruch, pues al estar eh, ya cerrada puertas, eh, de hecho estábamos antes de, de este espacio estábamos en, en atrás de. Él. Bellas Artes, no me acuerdo exactamente eh, cómo se llamaba la calle en ayuntamiento, eh, y pues fue, fue muy nuevo, ¿no? Tanto teníamos todas las cosas de Pocha House en bodega, como no sabíamos cuándo íbamos a regresar al espacio, pero también como dice Baruch, sabemos que nuestra comunidad no nada más se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, muchos de nosotros llegamos a diferentes estados, en mi caso yo llegué al estado de Veracruz y también tenemos mucha comunidad en la periferia, ¿no? Eh, así que esto, como muchos otros espacios, nos fuimos a la virtualidad. Ahí empezamos a cuestionarnos qué puede atraerle a la comunidad, cómo podemos seguir teniendo espacios en donde tenemos estas conversaciones profundas, pero que también durante un tiempo de pandemia sabíamos que queríamos apapacharnos tras la virtualidad, ¿no? eh, divertirnos también. Así que uno de los ejercicios que hasta hoy día sigue siendo muy solicitado por la comunidad es el Borderless Kitchen, en donde cocinamos una receta eh, translocalmente, digamos, donde yo estaba conectada junto con otra persona, eh, hemos con, eh, conectado desde Estados Unidos eh, como también en diferentes partes en México, eh, desde recetas como enchiladas eh, veganas y compartiendo sobre eh, la maternidad tras fronteras ¿no? Eh, hablando de temas profundos que a veces quizás puede ser como difícil, como oye, empecemos a hablar de esto y que el tengamos un público en Facebook Live, eh, se hacía por medio de, eh, nuestro primero fue con King Burrito, en donde nos estaba compartiendo una receta de sus burritos, de un establecimiento, un compañero deportado, que abrió durante la pandemia y como forma de tanto apoyarle en promocionar, como también tener conversación con él, hizo una receta de sus burritos y hablábamos sobre eh, las gangas, hablábamos sobre eh, la detención y la deportación de la comunidad, ¿no? Eh, también otro espacio que fue de mucha, eh, mucha sanación y mucha conexión, que hasta hoy día ya tenemos vocería, como compartía, eh, de San Luis, digo, de San, bueno, también de San Luis, eh, pero de Chiapas, surgió durante la pandemia en un book club. Teníamos un eh, club de lectura, el primer libro fue Les Otros Dreamers, este salió en su segunda edición durante pandemia también, y aquí una reflexión es que pasó de ser, co a, eh, de ser autora Jill Anderson, que eh, es la, eh, una, la académica y cofundadora de ODA, eh, ella se puso en posición de editora y dando esta coautora reconocimiento a todos las compas, todas las compañeros que compartieron sus historias dentro del libro, ¿no? También estas son las reflexiones que, que pasamos por medio de ODA. Eh, y dentro de, eh, el segundo libro fue Illegal Traveler, o como pudimos conversar con eh, el, el académico Saram karsavi él también es un migrante eh, fue un espacio chidísimo, como decía Bruno, eh, en donde podíamos tener una conversación entre una persona eh, eh, refugiada una persona que había atravesado diferentes fronteras, eh, que estábamos reflexionando este retorno, esta, qué es casa, eh, qué significa territorio, cómo cargamos las fronteras dentro de nuestros cuerpos. Y la reflexión que dejó, eh, que creo que impactó muchísimo de, de nuestra comunidad, era, le, eh, le pregunté, recuerdo, eh, que qué hubiera cambiado de su libro, si pudiera y él dijo el título, no lo hubiera nombrado illegal traveler, viajero ilegal, sino viajero ilegalizado, illegalized traveler. Porque eso es lo que somos, porque mucha de nuestra comunidad se siente sucio decir ilegal, ¿no? Eh, y reconocer que no somos ilegales, sino que vivimos en un mundo en donde somos ilegalizados. Eh, así que estas fueron diversas de las reflexiones que surgieron durante un tiempo de pandemia. Y ahora seguimos en esta, y, y buscando este espacio híbrido, que ahorita que les puede compartir más, porque también pudimos conectarnos con nuestra comunidad indocumentada en Estados Unidos, de estatus mixtos, etcétera, etcétera. ¿no? Así que hemos crecido también como comunidad translocal. Sí, y, y nuevamente, esta crítica, hay una crítica muy constante, ¿no? que se está reflexionando desde adentro. ¿no? Aquí en la esquina, si notan, hay un banner que dice decolonizing saberes, también tenemos un espacio ¿no? para eh, hablar de esto, hablar de qué es ser una persona indocumentada, qué es ser una persona ilegalizada, eh, y también criticar ¿no? estas hegemonías de, del conocimiento, y, y, y, y nuevamente, como uh, había dicho Leni, también dentro de nuestra comunidad tenemos mucha eh, comunidad que es de, dentro de, de pueblos y comunidades originarias que también tienen otros saberes, entonces es también estamos creando espacios en las cuales eh, es un espacio para empaparnos de otros conocimientos, otros saberes, otros compartirles y nuevamente eh, con, es, este conocimiento que se haga co colectiva. Y ya nada más para ir cerrando, eh, nosotros también eh, en 2021, en julio, empezamos la, una acción que se llama Florecer aquí, aquí ya Es una acción translocal eh, en la cual estuvimos coordinando como Poche House, Oda y también otra compa, Luisa, que, que tiene una, es, hizo una residencia aquí con, con, con Oda. Y a través de esto también, nuevamente, nosotros, muchas de las acciones que nosotros estamos haciendo eh, y, y formas en las cuales podemos ir detonando preguntas, ir detonando también que, que la comunidad se vaya involucrando más, es a través del arte. Entonces, eh, reconocemos que dentro de nuestra comunidad hay muchos artistas. Eh, por ejemplo, ahí abajo tenemos, a, a, mencionando algunas, eh, está Maday, Daniel, Javi y el tipo arte, Esme, eh, porque nuevamente nos es muy importante el, el decirles, el mencionarles, el reconocerles. Y dentro de Pocha House tenemos también un espacio que es la Galería de, de, de Arte, eh, que ahorita um, para el siguiente mes esperamos tener otra exposición de todo lo que se ha producido durante florecer aquí y allá. Ahí nos encontramos con mucha banda de, de, de allá de, de Estados Unidos que está atravesando esto, nos, nos cuentan su experiencia de, de pues ya tienen muchos años sin poder regresar a, al país. Eh, hay, hay compañeras que tienen 15, 20 años también ya y, y, y, y es nuevamente un espacio donde ah pues yo pasé por acá, yo recuerdo esto, lo otro Y, y, y buscamos manifestar lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo desde el arte Entonces florecer aquí y allá es una acción viva que sigue hasta el al día de hoy Te, Todavía nos falta el resto del año para, para seguir accionando eh, Igual si se quieren sumar nuevamente es, son espacios abiertos ¿no? Nuevamente no somos cerrados, no es como exclusivamente para la comunidad eh, retornada y deportada eh, Cualquier persona se puede sumar a estos procesos eh, Nuevamente es, un, es una forma De invitarles también a que conozcan Y, y, y que también escuchen También a, a la comunidad que está Con nosotras y nosotros Y pues eh, esto es un poco De lo que vamos haciendo desde Florecer Desde Oda y desde Poche House Y nuevamente Lenny lo mencionó hace rato ¿no? Estas fronteras realmente Se han abierto para la, la comunidad migrante eh, creemos que no, ahorita eh, también tenemos una campaña de Visa Justice en las cuales acompañamos a compas que ya llevan más de 10 años eh, de separación familiar eh, Oda ha hecho este esfuerzo por eh, acompañarles y, y tramitar eh, una visa, el B1 visa que es la visa de, de turista um, y no, desafortunadamente en este año eh, dos compañeros de, de cuatro, pues no, se les fue negado la, la visa, entonces eh, yeah. Siguen sin poder eh, unirse con, con sus familiares um, en, en Estados Unidos. Por sure, eh, así como compartían también al comienzo, eh, dentro de estos cuatro compañeros son compañeras que tienen casi el mismo perfil en el sentido de ya más de 10 años de haber estado de retorno a, a México, más aparte que ya hayan concluido su universidad o estudios superiores, diversos de esos compañeros de hecho han estudiado, vivido ya en el extranjero, recibido becas en el extranjero, eh, todos ya tienen un trabajo, etcétera, etcétera, eh, todos se, se, se presentaron ante el la embajada y solo de esos cuatro, dos eh, fueron permitidos el pasar una limitada también, eh, sus días eh, y hasta marcaron ahí el territorio en el que ella podía pisar en Estados Unidos. Eh, dentro de nuestra comunidad, realmente obtener una visa B1-B2 es una oportunidad de 0.001. Eh, es mucho cuestionamiento de que ya viviste sin documentar, que no me garantiza que te vas a quedar allá, etcétera, etcétera. Pero una vez más es esta misma narrativa de que si tú nos limitas, si tú nos en, sigues eh, encerrando, enjaulando, eh, tras fronteras de nuestras familias, etcétera, etcétera, ¿qué crees que vamos a hacer? No? Eh, creo que este es un cuestionamiento que debemos de llevarnos. Y una vez más, a, a, agregando a estas reflexiones finales, como comunidad, eh, uno de los ejercicios que hicimos fue duela en resistencia ahí vieron ustedes el altar del muerto cuando estaban en los slides previos. Eh, Duelo en resistencia surgió en, en así como el mundo estaba doliendo. El dolor nos llegó tan profundo al reconocer una vez más que esta normalización que el mundo por primera vez estaba experimentando, quizás ni la habíamos identificado ya, o el dolor eh, ya era tan normal para nosotros por, tanta, por estas fronteras eh, y tanto tiempo, tantas décadas que hemos pasado así, ¿no? Eh, Duelo en Resistencia fue un espacio en donde nos unimos como comunidad eh, tras fronteras, hicimos una peregrinación desde ODA hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, un punto fue eh, el monumento de las madres. Ahí alzando una voz, por tanto, a las mujeres violentadas en los centros de detención, hubo unos casos en donde se violentaron y fueron arrebatadas sus úteros sin sus permisos, una vez más limitando la producción eh, de personas eh, que podían ser una carga al sistema, ¿no? Eh, también un, eh, levantando una voz a las madres, a los padres que no pueden ejercer sus maternidades, sus paternidades tras fronteras, ¿no? De las niñeces que estamos creciendo, los jóvenes que estamos creciendo sin padres por fronteras. ¿no? Eh, durante la pandemia, una vez más, eh, eh, fue el, el levantar una voz dentro de nuestro dolor, como una voz, eh, como compartían al comienzo, que fuera de incidencia política, que nuestras historias no nada más sean historias ni números, sino que se lleven en acción política. Y creo que, pues, como vivimos ahorita la comunidad en esta reapertura de fronteras que está viviendo el mundo, pues igual. Eh, no tenemos esa apertura. Pensaríamos que quizás un poquito de esta humanización que pudo haber experimentado el mundo eh, por vivir estas eh, experiencias de, de ver sus seres queridos morir eh, tras fronteras, etcétera, etcétera, hubieran hecho un reflejo en las leyes migratorias, pero al contrario. Así que ahí anda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, eh, Barok y Lenin. La verdad es que me están haciendo, me están facilitando mucho la moderación porque fueron muy justitos con el tiempo. Este, Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge eh, Madrid para que también este, pues nos comparta cómo como se llama esta mesa, las experiencias, luchas y la organización migrante desde su, su propia vivencia. Gracias, Jorge. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y todas, eh, es un gusto para mí estar aquí presente y compartir un poco tanto de mi experiencia como pues, de la experiencia de los miles de, de hondureños y hondureñas que les ha tocado salir del país. ¿no? Eh, el tema de la migración ha sido un tema bien, bien sonado en los últimos años para, para nuestro país, ¿no? Eh, estamos hablando de que pues, ya se venía viendo un flujo migratorio debido a, a lo que son los efectos de las políticas neoliberales que se pues, establecieron a inicios de los noventas en Honduras y lo que fue la liberalización de, de los mercados y, y de las tierras. ¿no? Y luego pues, vamos viendo otras causas como la causa eh, estructurales y y las causas coyunturales Como ser eh, los desastres no naturales De los que hemos sido víctimas también Por la ubicación geográfica Que tenemos Y que también esto ha ido generando eh, Ciertos desplazamientos de, de personas Tanto internamente como pues eh, Externamente ¿no? eh, Bueno, en mi caso Personal Y como el de También otras personas eh, Creo que eh, con el nuevo milenio, eh, Honduras se convierte en, en un gran expulsor de la población. Eh, yo siempre cuando hablo sobre el tema migratorio de Honduras, eh, siempre me refiero a lo que fue eh, el año 2009, con eh, la, la ruptura del orden constitucional que tuvimos nosotros con el golpe de Estado que se le perpetúa al presidente Manuel Zelaya. Creo que en ese momento empiezan eh, los últimos 12 años que, que nos ha tocado vivir como país y por eso es inevitable desligar el tema de, de la migración con el tema eh, político. Eh, empezamos a vivir como pueblo, lo que es eh, no solamente la ruptura de, del orden constitucional, eh, sino eh, el estado de indefensión en el que empieza a vivir la población hondureña. ¿no? En mi parte personal, pues eh, en esos momentos como estudiante universitario eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eh, me uno a las manifestaciones, a, a la lucha social popular de Honduras eh, por querer revertir el, el golpe de estado militar, ¿no? que pues a muchos compañeros y compañeras, pues, desde ese momento pues, nos empieza a traer eh, repercusiones, eh, empiezan eh, otros a, pues, a ser eh, víctimas de la violencia ejercida por el Ejército, a, a ser los primeros mártires de, de, de la lucha en esos años del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y pues así empezamos a, pues, a vivir una, una coyuntura política que pensábamos que ya habíamos superado eh, en la década de los 80 con la, lo que fue la, la década de los desaparecidos en Honduras, ¿no? Y vamos viendo cómo pues, eh, se va incrementando lo que es eh, eh, la violencia desde la propia institucionalidad, eh, la militarización del país y pues todo el deterioro de, de la problemática estructural que, que va originando la, lo que es el, el flujo migratorio, ¿no? Eh, pues en ese caso, pues a mí en lo personal, eh, pues me toca eh, pues vivir eh, eh, la persecución, eh, ser testigo de también la persecución que viven otros compañeros y compañeras, el asesinato eh, de, de líderes ambientalistas, eh, sindicales, eh, estudiantes, y pues cómo todo esto va generando todo un deterioro de, pues de la sociedad, ¿no? Y pues... Hasta esos momentos pues vemos como, como hondureños eh, y hondureñas conscientes cómo hay pues, un silencio eh, permisible de la comunidad internacional ante el, el contexto político que, que empieza a vivir eh, Honduras. ¿no? Eh, no se pudo revertir el golpe de Estado en esos, en esos años, pero sí se instaló lo que, lo que fue un régimen que duró, 12 años, ¿no?, que, que terminó con eh, las elecciones generales que hubieron el año pasado, en el 2021, ¿no? Eh, vamos viendo como hondureños que, pues, a falta de una institucionalidad, a falta de eh, el respeto a, a los derechos humanos, eh, cómo, pues, eh, se vuelve más vulnerable y también, pues, más difícil, eh, pues, el vivir en Honduras, ¿no?, y cómo eso pues, va obligando a muchos eh, compatriotas a tener que salir de, de Honduras. Este ¿no? es un momento de una forma, eh, yo diría, invisibilizada, como esa migración a la que hemos estado acostumbrados a, a ver. ¿no? Eh, luego, pues, miramos que pues, ante ese deterioro, pues, también es propicio para que pues, el crimen organizado, vaya coctando mayor terreno en lo que es eh, la sociedad, en lo que es el país. ¿no? Eh, se menciona mucho acerca de lo que es eh, pues el, el fenómeno social y el problema de, de, de las maras y pandillas en Honduras, ¿no? así como en El Salvador, y pues hasta cierto punto se le responsabiliza por el, el desplazamiento interno que hay de compatriotas y externo, por, las amenazas por el cobre, el famoso cobro de, del impuesto de guerra y, y toda la violencia que pues esto va generando. no Pero también se va desconociendo esa, como les decía, esa otra violencia que se va ejerciendo desde la misma institucionalidad, no desde los mismos operadores de justicia, y ahí vemos cómo se van incrementando también lo que son las masacres, lo que son los falsos positivos, y, y todos aquellos eh, asesinatos eh, selectivos, ¿no? Eh, se, se vuelve a reestructurar en Honduras lo que son los eh, escuadrones de la muerte, que pues eh, levantan perfiles, eh, pues se, se dedicaron o se dedican todavía a levantar perfiles de, de, de personas que están involucradas en, en alguna causa social en el país y pues eh, luego pues eh, son asesinados, ¿no? Dentro de ese contexto pues me toca pues, eh, surfearme por muchos años en Honduras, hasta que, pues, eh, pronunciándonos por eh, casos emblemáticos como el atrocinio del Seguro Social en Honduras, que fue un robo arriba de los 5 mil millones de, de lempiras, eh, el uso de la institucionalidad del país para el tráfico de drogas, eh, ya cuando eh, pues internamente eh, empieza a resonar el tema de los vínculos directos de eh, los altos mandos de las al altas autoridades de del país en, en lo que es el narcotráfico, eh, la cooptación de los tres poderes del Estado, del poder ejecutivo, legislativo y, y ejecutivo por estas eh, organizaciones criminales. ¿no? Fue algo que pues, fue marcado por el golpe de Estado y cómo pues, esto, esta ruptura de, del tejido social, abrió paso para que pues, eh, Honduras fuera, la institucionalidad de Honduras fuera secuestrada por el crimen organizado, por carteles del narcotráfico. ¿no? Eh, luego, eh, después de ver asesinatos de, de líderes ambientalistas como la compañera Berta Cáceres y otros compañeros, que, pues, periodistas que tuvieron que salir del país por ser amenazados a muerte, por ser perseguidos, eh, un contexto político muy difícil que no lo podemos desligar de la, del tema migratorio y pues ya luego entramos en, en otro punto de, de partida, ¿no? Eh, luego de la, de la crisis eh, postelectoral que vivimos en el 2017, eh, años en el que todavía estoy en Honduras, y, y vemos cómo pues eh, un gobernante de forma, de forma arbitraria, eh, se reelige, eh, aún siendo prohibido por la Constitución de la, de la República, ¿no? con el beneplácito del gobierno de, de Estados Unidos, porque aunque en esos momentos eh, Honduras eh, no contaba con, con un embajador de Estados Unidos, eh, hasta este año fue nombrado de nuevo un embajador en el país, pero sí había un, eh, una encargada de negocios, vemos cómo pues, la injerencia política y geopolítica de Estados Unidos eh, pues, fue permisible y también avaló toda la ruptura del orden constitucional y todo el deterioro como sociedad que nosotros hemos vivido en los últimos 12, 12 años. no Ya con con este fraude electoral que vivimos en el 2017, ya para el 2018, eh, esa realidad que pues, ha venido siendo avalada por, eh, por organizaciones internacionales, por otros países, por otras eh, instancias, eh, vemos cómo se ve visibilizada con la primer caravana de migrantes que sale de Honduras un fenómeno que puso a nuestro país en eh, el ojo eh, internacional, pues a, a, al ser una forma muy atípica de, de emigrar, ¿no? y que también ha dado muchos análisis, muchas eh, pues eh, críticas sobre eh, de cómo se conformaron las caravanas, de cómo se reunieron las personas para poder salir de, principalmente de Honduras, eh, vemos eh, Yo siempre he analizado el tema de, de, de las caravanas como un exilio masivo de hondureños Debido a la situación política que nos había tocado vivir durante los últimos años ¿no? eh, Porque así como se, se reconoce eh, la migración de otros países eh, como, como un exilio por el discurso internacional que hay, por eh, los temas geopolíticos, como puede pasar con el caso de Venezuela y, y Nicaragua. Yo siempre he tratado de visibilizar también la migración de, de Honduras como, como un exilio, ¿no? como un, un tema donde el eje principal es la política, eh, la situación política que hemos estado viviendo como como país, ¿no? Y vemos cómo esta caravana empieza a hacer ruido y empieza a, pues, eh, unificar a muchas organizaciones, eh, a defensores de derechos humanos y a, y a medios para darle cobertura a este fenómeno, ¿no? Que eh, yo diría que eh, las caravanas, pues, eh, han sido un un éxodo político que ha tenido una incidencia en la parte electoral en Honduras. Fue una forma como se, puso, como se, se pudo visibilizar eh, la realidad que se estaba viviendo en Honduras. Eh, el que Honduras, el que, el que la comunidad internacional conociera que Honduras estaba bajo una narcodictadura, que era una palabra que pues era hasta pecado mencionarla en los medios de comunicación nacionales, no y que ahora pues todos ya conocen cómo eh, se ha ido suscitando eh, la historia de, del país. En la segunda caravana que sale de Honduras en el 2019, es por una postura política y de solidaridad, decido salir del país acompañando esa caravana en enero del 2019. Una experiencia muy fuerte, muy dramática y que eh, reconocía esa crisis humanitaria que estábamos viviendo en Honduras y, y en la región. Eh, un antes y un después de cómo nosotros como sociedad hondureña habíamos permitido ese éxodo masivo de compatriotas, de familias, de madres solteras, de jóvenes, de adultos, de personas buscando eh, atención médica en otro país por el, el deterioro y la calamidad del sistema de salud en Honduras. Y digamos el tema de la violencia el tema del desempleo y, y todas estas causas estructurales que pues ha obligado a, a desplazarnos no y pues así acompaño esta caravana eh, viviendo esa experiencia de, del migrante desplazándose por guatemala y llegando a méxico eh, solicitando refugio con la comara aquí en méxico por pues las repercusiones políticas que me había tocado vivir en Honduras, pero sin embargo desde afuera, eh, teniendo siempre esa incidencia y cuestionando la situación política que pues eh, se estaba viviendo eh, en el país, ¿no? Y pues luego con el tema de, de la pandemia, pues ha sido una situación muy compleja para el migrante en general. Eh, como lo decían eh, las personas anteriores, eh, la, la pandemia ha sido una justificación en un momento muy coyuntural para criminalizar la migración, para cerrar las fronteras y negarle el derecho a desplazarse, a migrar a, a miles de personas que, han quedado, que quedaron varadas, que… Fueron, han sido retornadas eh, de forma involuntaria a sus países, ¿no? O se les ha negado el derecho a, a, la, a la atención médica, ¿no? Y o han perdido su, sus empleos, han quedado varadas, eh, muchos casos, muchas historias que se de las que se puede de las que se puede hablar, ¿no? Y sí es eh, lamentable que, pues, este contexto de la pandemia pues todavía siga muy vigente y que la, la imposición de las políticas migratorias vengan de Estados Unidos, porque las políticas migratorias que pues, eh, se están estableciendo tanto aquí en México como en Centroamérica, pues vienen después de, de la presión que hace el gobierno de Estados Unidos a, a nuestros países. Lo del de tercer país seguro, lo de... Quédate en México con el título 42 y todas esas políticas. ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros como centroamericanos que estamos bajo el acuerdo de, del CA4 eh, en el tiempo de la pandemia se los ve negado el poder transitar por Guatemala, el ser deportados de Guatemala para Honduras o que las caravanas que salieron en el tiempo de la pandemia hayan sido prácticamente desorganizadas y, y de vueltas hacia, hacia el país, ¿no? Y vemos cómo también en este contexto se incrementa lo que es la, la, la, la inclusión de más efectivos militares en el tema de, de, de la migración, ¿no? Como eh, eh, el tema de la represión eh, se vuelve más, más fuerte hacia hacia los migrantes, ¿no? una situación muy compleja, una situación muy difícil que pues, eh, ha tocado vivir en el tema de la migración que, que seguimos viviendo y también cómo estas políticas implementadas por los gobiernos eh, han servido para potenciar y fortalecer al crimen organizado, porque la trata de personas, eh, el tráfico de personas no ha parado, sino que ahora vemos cómo... Eh, y las condiciones en las que se están traficando las personas ahora eh, en la actualidad, los accidentes que hemos visto, las noticias que hemos visto de cómo se han accidentado migrantes que, que van hacinados en un camión y se da vuelta, o otros como el caso de unos compatriotas que iban en una embarcación en Veracruz y se dieron vuelta y pues se murieron ahogados, y otros casos, ¿no?, eh, de los que se están suscitando ahorita, de cómo se ha incrementado la, la extorsión al migrante de parte de las mismas autoridades de, de, de nuestros países, tanto migratorias como, como policías y, y militares. ¿no? Miramos cómo eh, en el tema de México, eh, cómo el sur de México, eh, la Guardia Nacional se convirtió en un muro humano que está deteniendo a, a los migrantes en, en el sur de aquí, de, de este país, ¿no? Y por otra parte miramos a la cantidad de, de migrantes, de compatriotas hondureños que están varados en la, en la frontera a esperanza de que les den respuesta referente a su solicitud de asilo en Estados Unidos, ¿no? Pero vemos también cómo, pues, ahorita, pues, luego de que pues había sido derogado este título 42, pues volvió otra vez a estar, a estar vigente y se están eh, retornando eh, más personas hacia a la frontera norte de, de México, ¿no? Y en ese caso, pues es como me ha tocado pues, en diferentes espacios, eh, eh, como voluntario, como colaborador, como eh, persona consciente, eh, ir hablando sobre la temática migratoria, ¿no? Eh, igual me ha tocado compartir en, en un espacio como Casa Tochán, que yo siempre he dicho que las casas de migrantes son espacios que dignifican a, a la persona migrante, ¿no? Que viene pisoteada, eh, sin oportunidades, eh, huyendo de, de su país, ¿no? Y pues de esa forma me integro a, a la organización que, pues, de hondureños eh, y hondureñas. Eh, de la cual estoy participando de forma voluntaria que es eh, la diáspora hondureña internacional la diáspora hondureña internacional pues está acuerpada por eh, tantos hondureños eh, que estamos eh, en el exterior en Estados Unidos, en España en, en México y en otros países como hondureños que también están en, en nuestro país, en nuestro territorio nacional y como diáspora, pues hemos tratado de hacer incidencia en diferentes temas de país, eh, sabiendo que pues estas son pues, las causas, eh, tanto estructurales, que ha motivado o ha obligado a, a muchas personas eh, a migrar. Eh, como diáspora, eh, eh, que tiene de, de existir eh, aproximadamente más de dos años, eh, hemos hecho cierta incidencia eh, organizando foros eh, con el tema de las sedes, porque sabemos que pues, en, en el contexto político que eh, estamos viviendo como país, pues vimos como desde el mismo eh, gobierno, pues estaban entregando eh, la soberanía nacional, entregándole el territorio eh, eh, nacional a, a extranjeros, comunidades que pues ancestralmente estaban habitadas por las comunidades que ya habitan eh, a personas extranjeras para que las convirtieran en, en un estado dentro de otro estado, ¿no? y dentro de ese contexto, viendo pues, cómo eh, se ha dado esta persecución, eh, la desaparición de eh, líderes de comunidades como la comunidad garífuna de Honduras, que han sido perseguidos por... Eh, ser desplazados de sus territorios, pues eh, hemos hecho esa incidencia de, de afuera, ¿no? Para eh, reconocer y visibilizar estos temas que a veces, pues, se desconocen y son parte también de la migración, de, eh, de, de factores que obligan a, a migrar a, a personas de estas comunidades, ¿no? Y también como, como diáspora, eh, denunciando eh, los vínculos eh, con el narcotráfico de las personas que ocupaban el, el poder ejecutivo eh, del país eh, y que ahora esta persona este año eh, pues fue capturada y fue extraditada a Estados Unidos por narcotráfico eh, a alta escala y por tráfico de armas y, y todo eh, lo que se le está imputando en Estados Unidos, ¿no? Pero no se le está eh, acusando de, de todos los crímenes que, que cometió en Honduras, ¿no? incluyendo el que muchas personas se vieran forzadas a, a migrar, ¿no? Y así como días para el año pasado que fue eh, un, un año muy decisivo para el país, eh, pues tuvimos también esa incidencia para participar eh, en eh, las elecciones eh, presidenciales de Honduras. Aunque muchos no pudimos eh, votar porque estábamos fuera del país y pues eh, se les negó ese derecho. Eh, muchos eh, no pudimos enrolarnos y poder tener la nueva credencial de, de, de Honduras, eh, pero de una y otra forma, pues hicimos incidencia para que las personas que estuvieran en el país fueran conscientes y pudieran eh, replantear su voto. ¿no? Y así fue como pues eh, se pudo dar esa transición de 12 años de una narcodictadura eh, a un gobierno democrático y llevando a eh, la primera mujer hondureña en convertirse en presidenta de, del país. ¿no? También como diáspora, eh, nos eh, involucramos en lo que fue la comisión de migración, eh, en, el, en el tema de crear una propuesta eh, migratoria para el nuevo gobierno, tanto en el tema de, de lo que es eh, la migración de origen de tránsito y de destino. Y así he, hemos venido haciendo otras labores. Eh, estamos iniciando aquí en México por estructurar lo que es un colectivo de hondureños, de la diáspora hondureña aquí en México, eh, sabiendo que México es el tercer país donde más hondureños eh, hay residiendo y, no digamos, transitando. 10.000 hondureños que están desaparecidos aquí en México, que son parte de los migrantes desaparecidos. Y pues dentro de todo ese contexto, pues ahí estamos como, como diáspora hondureña eh, haciendo incidencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, le vamos a dar la palabra ahora a Roberto Triguero. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Pues le voy a contar mi historia de terror. Se soy de El Salvador, mi nombre es Roberto, pues eh, yo en mi país era una persona muy como eh, aplicada, me gustaba estudiar mucho, mis abuelos me, me, me pagaban los estudios, mis tíos, eh, lastimosamente mi mamá tenía 17 años cuando ella me tuvo a mí, ¿no? Entonces ella estaba un poco joven. A todo eso yo crecí mi infancia, ¿no? Voy a empezar ahí, creciendo en mi, en mi infancia, entonces... Crecí, crecí y pues luego me llevaron a vivir con mis tíos. Anduve, vivía tres años con mis tíos y luego vivía otros tres años con otro tío. Pues yo no entendía, ¿no? Pero a la larga, eh, cuando yo cumplí como 13 años, ya estaba como en séptimo grado, octavo grado, pues yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Que estaba el crimen organizado, pues en el 2014, 2015 y 2016, El Salvador era el, el país más peligroso del mundo. Y la ciudad donde yo soy se llama Soyapango, pues esa era la ciudad más peligrosa del mundo en ese momento, ¿no? Entonces, en mi desarrollo, cuando yo salía de estudiar como a la una del mediodía, yo veía que había un muerto en esta esquina, otro muerto en la otra esquina, entonces eh, estaba, o sea que para mí era casi normal, pues casi diario ver un muerto, ¿no? En ese entonces pues seguí creciendo, creciendo, yo he aplicado mis estudios hasta que salí de mi noveno grado y entré al bachillerato, ¿no? que yo empecé a buscar las oportunidades que, que, que yo merezco ¿no? como estudiante, pues eh, empe empecé con mi primer ciclo en el instituto, pues conocí muchos compañeros de mi edad y todo, yo ignoraba sobre las pandillas, no, no tanto, pero porque allá en todos lados está manchado que de una pandilla o de otra pandilla, entonces, en el tiempo que yo estaba desarrollándome, en El Salvador se estaba disputando los territorios, ¿no? Allá hay 14 departamentos y hay cuatro pandillas. Entonces, tú si eres de un departamento, para ir a otro departamento, no importa que no seas nada, no importa que, que, que, que te, no te importe lo que está pasando, ¿no? Tenés que saber... ¿Quiénes son los que están en esa colonia o en ese departamento? Porque solo el hecho de que tú llegues de un territorio a otro territorio, te pueden desaparecer, ¿no? Y nadie va a andar preguntando por ti, por, por la causa que ya se sabe. Entonces, así yo seguía, ¿no? Entonces, mmm, me rodeé de muchas personas, jóvenes como yo. Pues, llegó como a mi segundo año de bachillerato, pues... Eh, la, preso, eh, la, la presión era tanto porque yo soy una persona así como bien extrovertida, ¿no? Conozco mucha gente y puedo hacer eh, fácil amigos luego, luego y así, ¿no? Entonces tenía mucha influencia en la colonia donde yo, donde yo vivía. Entonces en una de esas yo le llamé la atención a, al, se le, al líder de, de, de la colonia, se le dice un corredor o se le dice palabrero, que él es el que decide quién muere y quién no muere en la colonia. Entonces, eh, yo pensaba que iba a ser un, un, un cuate viejo con barba o así un mafioso, ¿no? Y no era un cuatecito como yo. Entonces, el man me hablaba y todo, y pues yo me dejé llevar. Poco a poco me fui dando cuenta que él, él tenía una jerarquía en, en la pandilla donde yo ya no podía hacer nada. pues, O sea, si yo decía, no, no quiero ser parte de esto, ya me veían como, una, como un enemigo, ¿no? Entonces... No me podía involucrar tampoco porque el gobierno, eso es un delito, ¿no? Es ser un terrorista, le dicen en El Salvador. Entonces, si no me creen mucho a mí, pues hace tres meses o dos meses pusieron un estado de excepción en El Salvador. Eso priva de tus derechos de, de libertad, ¿me entiendes? Tus derechos civiles no existen ahorita. Entonces, yo como salvadoreño estoy sujeto a eso. Por la edad que yo tengo, eh, cualquiera en El Salvador asume que yo soy alguien... Eh, peligroso pues aunque no lo sea como les digo yo era una persona muy aplicada mis estudios me ayudaron a tomar una decisión súper importante para mi vida porque si yo no hubiera decidido salir a los 19 años de mi país o hubiera sido parte del problema o me hubieran matado no entonces es así de simple pues la vida o la muerte tú sales de tu casa y no sabes si vas a regresar pues, porque allá todo es normal ver muertos y todo, pues, entonces, si, eh, si ustedes no me creen a mí, pueden buscar la historia, ¿no? Entonces, yo no estoy resentido, ni soy la víctima, ni, ni, ni quiero ser algo parecido, yo solo quiero mi futuro y ando buscando mi futuro, ¿no? Pues resulta es de que yo heredé, mi futuro fue heredado, entonces, mi país pasó por 12 años de, de guerra y luego vino la posguerra y toda esa arma en El Salvador cuando matan a una persona, se mira que la persona desaparece, porque allá el tipo de arma que usan es armamento de guerra, entonces la policía allá por eso tiene que andar bien armado, porque después de esa guerra todas esas armas no se retiraron de la calle, sino que esas armas se escondían. Una vez me pasó eso, que yo estaba jugando en el jardín de mi casa y me encontré una, una pistola de 9 milímetros, entonces estaba toda oxidada y enterrada, y mi tío me la quita y todo, ¿no? O sea que... Para mí en un mundo normal podría haber sido algo espantoso, ¿no? Pero como estaba en El Salvador era algo normal, ¿no? Entonces tenía que acoplarme a lo que era. Pues yo a, traté de averiguar quién me podía hacer el favor de recibirme afuera de El Salvador y pues encontré un tío en Ciudad de Belice. Este es la cola de, de México, un país que casi nadie lo conoce. Entonces yo tomé la decisión a los 19 años, agarré el coraje que fue lo que más me costó de salir sin conocer a nadie me fui para Ciudad de Guatemala. Allí anduve perdido como seis horas. Eh, traté de averiguar cuál era la terminal que me llevaba para Belice. Y me fui para Belice. Mi tío me estaba esperando en la frontera. Y pues gracias a él fue que me recibieron mi familia que está ahí en ese país. Pero a todo esto era que yo iba de un mundo nuevo. Pues yo iba de El Salvador. Entonces ahí es diferente porque ahí ya hablan ingles, inglés, creol. Y todos, toda la gente es de raza morena. Son negros, ¿no? y están hindús y chinos entonces la mayoría de gente en la calle habla inglés entonces yo me sentía como perdido ¿no? Está, estoy cerca de mi país pero a la vez estoy en un lugar donde no entendía pues porque todos estaban hablando inglés y créanme que yo hasta para ir a comprar un pollo donde el chino no sabía que cómo decir que me vendieran un pollo ¿no? y sin familia fue a alquilar un cuarto y Belice es un país eh, tercermundista no hay mucho apoyo sobre migración y al contrario la migración es muy estricta yo pasé tres años queriéndome desarrollar allá y sí lo logré, eh, encontré un trabajo estable y un buen trabajo con personas de, de bien y todo. Pero al tratar de, de yo arreglar mis documentos migratorios eh, tenía un fallo, ¿me entienden? Entonces tenía que yo responder económicamente. Entonces se, se me dificultaron las cosas y estuve como seis meses pensándolo y pues hace unos tres meses tomé la decisión de venirme para México cuando yo entré a México, eh, México se parece casi a El Salvador, ¿no? Entonces yo me sentí como más cómodo y me sentí súper bien, ¿me entienden? Porque yo traía mi dinero y traté de hacer mi gasto y todo, pero me encontré a Casa Tochán, un albergue. Y yo no sabía que los albergues existían porque, como les digo, el, mi vida para mí no es color de rosa, ¿no? Sino es, es tratar de pasar al siguiente nivel. Entonces, ahorita, en Ciudad de México, esa es la, la garantía que yo tengo, que el gobierno mexicano me está tratando de ayudar con los papeles migratorios, ¿no? Entonces, yo creo que todo lleva su proceso y su tiempo, pero muchas veces el gobierno no tiene muy, lo, los planes tan claros qué es lo que van a hacer con nosotros, ¿no? Porque yo llevo cuatro meses esperando aquí mi visa y no me la, y no me la hacen llegar. Entonces, eso a mí me afecta porque... Al yo no tener legalmente mis papeles, pues no puedo conseguir trabajo, o tal vez sí, pero no, no es bien pagado. Entonces, esa es mi historia de vida. Yo tuve que salir de mi país porque tenía que salir. No es una opción de quedarme o no quedarme, sino que sí, es de salir. Entonces, en parte sí, estoy un poco dolido porque tuve que dejar mi futuro, mi familia, mis estudios, todo, todo, todo lo perdí. Y esto es como un nuevo comienzo para mí, entonces tengo que tratar de hacer bien las cosas y tomar las decisiones que, que sean de bien para mí, ¿no? Ahorita que yo puedo. Entonces, sí, soy una persona de bien y, y estoy tratando de, de integrarme, ¿no? Entonces, ese es de todo de mi parte y muchas gracias a, a todos. Muchísimas gracias, eh, Roberto, y bueno, pues eh, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial en nombre de, de todos los que escuchamos a, a, a Roberto, a Jorge, a Leni, a, a baruch por compartir con, con todos nosotros eh, sus experiencias y, y su trabajo desde también desde sus organizaciones. Decirles que, como lo dijimos al principio, estos espacios pues son abiertos eh, pues justamente para ejercitar la escucha y pensar a través de ella, ¿no? Eh, sabemos que como sociedad civil eh, organizada, pues no es una tarea eh, sencilla, ¿no? Como lo hemos escuchado en, en esta mesa, pues se trata de un ejercicio de coherencia y de responsabilidad. Y pues también en ese mismo sentido, eh, creo que es muy importante eh, recoger la voz, ¿no? De, de, de la propia experiencia migratoria eh, integrarse a, a la comunidad y bueno, también como sociedad, ¿no? También acoger a, a todas estas poblaciones y bueno, este transmitir, ¿no? Creo, creo que sería una de las tantas eh, responsabilidades que, que tendríamos como, como eh, organización civil, este como sociedad civil organizada y como sociedad, pues es justamente... Eh, transmitir todas eh, estas tareas, todas estas responsabilidades, todos estos retos a un nivel político y social. Este, vamos a pasar a nuestra ronda de, de preguntas. Este, si pueden alzar la mano y nos ayudará el, nuestro equipo de staff a acercarles un, un microfonito. Este, mientras, creo que aquí, a, acá tenemos una mano, igual mientras eh, llega el micrófono, yo quería dejarles como una pregunta eh, para todos, ¿no? Eh, hablamos ahorita un poquito también de, de, de lo que fue COVID, ¿no? Y, y de, de los retos que, que esto implicó también. Eh, Jorge decía, ¿no? O sea, más que retos, pues es una justificación para lo que ya se venía eh, realizando, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo les quisiera eh, preguntar qué acciones o, o qué cosas, eh, pues, llegaron para quedarse, ¿no? Sobre todo eh, no hablando de retos, sino por ejemplo de, de crear comunidad, ¿no? de, de, de crear trabajo colectivo, qué que, que acciones eh, pues serían un ejemplo ¿no? que, que podríamos rescatar de estos grandes retos que ya teníamos. Este, adelante. Gracias Marisol. Gracias, buenos días a todos. Solamente es un comentario, un agradecimiento a, a los jóvenes de la Mesa por posicionarse políticamente como hijas de la migración, como jóvenes de la migración, eh, por traernos eh, los contextos de origen con una mirada comprometida sociopolíticamente, que a veces, muchas veces, falta en los ámbitos académicos, y por tomar ya la palabra y, y que empecemos a bajar las voces de eh, los discursos adultocéntricos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Este no sé si eh, hubiera alguna eh, pregunta en, en el público. Bueno, gracias por sus exposiciones. La verdad es que nos ilustran mucho. Eh, estos ejercicios como de contar la historia personal, dejan mucho más de lo que uno cree, ¿no? A veces, principalmente porque nos despierta conciencias que pues no conocemos a fondo, ¿no? Y gracias a sus relatos podemos llegar a, a ello. Tengo una pregunta para Jorge. Sí, es que no alcanzo a ver. Sí, Jorge. Jorge. Sí, Jorge. Mencionaste algo sobre las caravanas y su impacto dentro del gobierno este, hondureño. Quisiera preguntarte si puedes ampliar un poquito más sobre esto. Digamos, eh, si en términos políticos están teniendo incidencia al interior. Muchas gracias. Gracias, Susana. Este, Si quieren, la contestamos y pasamos mientras a... Adelante. Eh, ¿Se escucha? Sí. Eh, sí, mira, referente a, a las caravanas, eh, bueno, yo siempre he dicho que la, la migración es una, una de las tantas formas de resistencia que hay, ¿no? Y también es, pues, una postura política, ¿no? Y las caravanas, pues, eso, eso han sido porque han evidenciado eh, el deterioro de, de la institucionalidad, eh, el deterioro eh, de la misma sociedad, ¿no? porque en Honduras siempre hablábamos de una sociedad fallida, eh, bueno, de un Estado fallido, y después pasamos a hablar de una sociedad fallida. ¿no? Eh, de la doble moral en la política internacional, ¿no? y también cómo esa... Ese éxodo de hondureños y hondureñas que salieron del país tuvo una decisión eh, política en las elecciones del de año pasado en el país. ¿Cómo eso generó un nivel de conciencia, de madurez política sobre eh, la crisis humanitaria en la que estábamos hundidos? Eh, porque se hablaban de otros temas, eh, como el tema de la violencia por las maras y pandillas, eh, los huracanes, eh, se le, en, en algún momento se le llegó a tachar eh, el tema de las caravanas, eh, causas por lo que es el, el cambio climático, eh, justificando el cambio climático con la cantidad de, de hondureños que estaban saliendo masivamente, ¿no? pero, muchas, pero pocas veces eh, se tocaba el tema de la responsabilidad que tenía el gobierno en, en esa salida masiva de, de compatriotas. no y, y por eso yo digo que eh, pues ha sido un éxodo político que ha marcado el rompimiento de pasar de una dictadura a pasar de nuevo a, a un gobierno democrático en el país. Gracias, Jorge. Este, no sé si… Hay otra pregunta en el público. Eh, buenos días, eh, muchas gracias, este, pues a los organizadores, las organizadoras por traernos esta esta mesa que yo creo que nos deja muchos muchas cosas que aprender para quienes trabajan lo, lo migratorio desde otras trincheras, eh, agradezco mucho las narrativas ¿no? y las experiencias de vida de quienes están acá en la mesa este y bueno pues también por dejarnos conocer un poco más a profundidad lo que está sucediendo pues tanto en Estados Unidos no para los compañeros y compañeras mexicanas que están allá y que les toca regresar no y muchas veces regresar por retornos forzados, las dificultades en la integración ¿no? en, en nuestro país son personas mexicanas que tienen derechos en este territorio y aún así pues hay desde discriminación en las comunidades hasta diversas este, barreras ¿no? en términos administrativos, etcétera, para el acceso a los derechos de las, de las personas mexicanas pues, retornadas ¿no? aquí en, en, en territorio mexicano y también pues eh, traernos a la luz el conocimiento a mayor profundidad de lo que está ocurriendo tanto en Honduras como en El Salvador, eso agradezco muchísimo. Y en ese sentido, pues yo tenía dos preguntas muy concretas, una es para el compañero Jorge eh, de, de Honduras, este, pues un poco saber si hay como un análisis, una perspectiva sobre los retos que hay en la actualidad con, con el nuevo gobierno en, en Honduras. En México, pues nos hemos llevado este, grandes sorpresas ¿no? y topes pues por un contexto bien difícil en donde pensamos que había un cambio importante en nuestro país por la llegada de un gobierno de izquierda a México, ¿no? Hace algunos años. Y pues la realidad nos ha mostrado este pues diferentes tintes y claroscuros, ¿no? Pero una realidad indudable es que se ha militarizado mucho las fronteras y que ha sido mucho más difícil para las personas migrantes, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría saber un poco cómo ven, ¿no? a ustedes en ese sentido la llegada de un gobierno de izquierda en, en, en Honduras, ¿no?, como, como va haciendo el análisis. Y la otra pregunta que quería hacer a las compañeras Aleni y a Baruch es cómo ha sido el intercambio y encuentro con otras organizaciones, ¿no?, que también, y colectividades que también están, pues, acompañando a las personas retornadas, qué aprendizajes han habido, qué actores están por allá, ¿no?, y, y esas cosas. Y, pues, muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias. Eh, pues les paso la palabra. Okay. Okay. ¿Sí se escucha? No. ¿Hola? <laughs> a ver, vamos a Bueno, okay, esto sí. Eh, pues muchísimas gracias. Yo creo que primero. Eh, El trabajo dentro de ODA realmente se ha hecho siempre con una perspectiva de interseccionalidad. Eh, reconocemos primero que somos mujeres, migrantes, personas indígenas, migrantes, personas queer, migrantes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esta interseccionalidad, creo que tanto antes como post-COVID, eh, eh, eh, las, las colaboraciones se han hecho siempre con este eje, ¿no? No nada más centrarnos, eh, se puede decir, con comunidad retornada y deportada. También hay pocas organizaciones eh, de la comunidad retornada y deportada en México, ¿no? Eh, pero también que esta lucha migrante eh, y, y, y la voz y y lo que alzamos la voz por es mucho más grande que simplemente una comunidad, ¿no? Eh, dentro del de camino hemos colaborado, de hecho, con Casa Tochan hemos colaborado ahí vi por ahí el otro la, al otro lado estuvieron de hecho en Pocha House hace como tres semanas y ahí hicimos un intercambio de saberes en donde ellas que saben hacer lo que es el, el, el eh, ah, y G del Sur, thank you, eh, Ellas saben hacer eh, un documento que permite ver el estatus eh, en términos de, de si tienen algún, vean, que es como un castigo de 10 años, etcétera, etcétera, a compañeros. Es un trabajo que hacen mucho en la frontera con compas deportados en Tijuana. Ellas tienen este saber, nosotros tenemos el saber eh, de, de, esta, de estos años de acompañamiento, eh, de estos años dentro de Pocha House, cómo crear espacios culturales y artísticos con la comunidad, así que llegaron a la Ciudad de México en un encuentro que teníamos de activismo e hicimos un compartir de saberes, también eso florece mucho dentro de la comunidad, eh, también eh, dentro de esta red solidaria como compartía, ahí cada vez vamos sumando tanto más eh, personas del sector médico, como también eh, personas aliadas colaboramos muchísimo de la mano con personas aliadas eh, han sido voluntariado como también dentro del retorno digno Ahí están participando tres académicos eh, que estuvieron eh, caminando con la comunidad también. Cuando colaboramos lo hacemos mucho por medio de, de esta papacho, lo hacemos mucho por medio del vernos de forma horizontal también, ¿no? Eh, no, ¿no? No colaboramos mucho en esta forma de extracción. Si en algún momento alguien se quiere acercar a la comunidad, siempre es el poder retornar en conjunto, ¿no? El poder nutrir en conjunto, eh, y pues también eh, teníamos como otros compañeros, Hedele Sur, también lo pueden buscar. Él es un compa que se encuentra en Guadalajara, en donde él trabaja en, en particular con personas eh, conocidas como homies, personas que han estado en pandillas en Estados Unidos, encarcelados en Estados Unidos por, por periodos largos, que retornan a México eh, y pues una vez más aquí la sociedad los ve, pues, como, como diré el término, como basura, ¿no? Al ver su, su criminalización. Eh, y él ha establecido una casa en donde toma a personas eh, que tienen alguna adicción o problema de alcohol eh, Y pasan por todo un proceso, también por medio del de arte chicano, el graffiti, etcétera, etcétera Nos grafitió ahí la puerta de, de Pocha House eh, Así que también esto es lo que se sigue nutriendo dentro de Pocha House eh, También nos juntamos con cinerías eh, Ahí tuvimos un festival de fanzine en donde llegaron compas de la periferia eh, y esto también sigue expandiendo y dando a conocer las narrativas de la comunidad Hemos tenido reflexiones de personas que quizás no han migrado Pero reflexionan y dicen, tengo 14 años que no veo a mi mamá Ella se fue a Estados Unidos Y quizás es algo que nunca he hablado O que no me considero que soy parte de esta lucha Porque yo no soy migrante en ese contexto, ¿no? Y hemos empezado también a fortalecer y incrementar, se puede decir, voces a la lucha, que en, en este sentido todos tenemos algo que decir respecto a la migración, ¿no? Eh, y no sé si quieres compartir, podemos compartir una respuesta hacia, hacia tu pregunta, And if you add as well. Creo que, nada más también complementando nuevamente, constantemente también estamos cuestionando mucho con quienes nos estamos acercando, y ahorita un esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde Pocha House, con otra coordinación que es la de Escuela de Justicia Social, es que el siguiente, dentro en agosto, perdón, vamos a tener el primer Summer Camp para niñeces, eh, migrantes y niñeces atravesados también por la migración, nuevamente también. Eh, y, y ahí también estamos acercándonos con, con, con otras organizaciones eh, que tienen este conocimiento, que han, estos antecedentes que están trabajando también con, con, con población de niñez, que también nos, eh, eh, nos están acompañando. Eh, nuevamente, eh, siempre estamos en, este, eh, en esta posición en la cual seguimos aprendiendo, seguimos teniendo uh, mucha retroalimentación eh, de, de, de estas organizaciones y... y y pues eso, ¿no? Como que eh, eh, estar dentro de Pocha House o dentro de ODA es mucho trabajo comunitario Mucha comunidad, mucha reflexión, mucho diálogo, mucha escucha Y creo que es algo que, que fortalece, ¿no? Nos fortalece como organización Algo que siento que se ha, ha quedado para, en tiempos de pandemia es este proceso de descentralización eh, Nuevamente nos hemos encontrado con comunidad en otros territorios y no necesariamente se tienen que vivir dentro de la Ciudad de México y, sus, y la área metropolitana, sino también eh, se están sumando compañeros a actividades eh, de otros territorios, ¿no? Ya mencionó, eh, estuvieron apenas los compas del otro lado, que est están en Tijuana con, con nosotras y nosotros, eh, ahorita G del sur entonces ahí también se están creando estas redes, ¿no? Más bien se está, van fortaleciendo estas redes, vamos... Eh, Viendo, ¿no? Vamos reconociéndonos en otros eh, en otros territorios y a partir de eso también se va creando otra red, ¿no? Una red de acompañamiento, una red solidaria eh, y, y nuevamente creando nuevas dinámicas de, de trabajo. ¿no? Entonces creo que algo que ha, eh, ha suscitado y, y también se sigue expandiendo es una fuerte descentralización de las actividades de ODA en otros territorios. Y también se agregaría, pues se queda la Pocha House virtual, seguimos buscando crear espacios híbridos donde tenemos tanto eventos en persona como virtual, pero también agregaría una reflexión, es que nuestra comunidad indocumentada, documentada, que son personas jóvenes que tienen eh, un papel que les permite un permiso de estancia y supuestamente protegerles de la deportación, pero también hemos tenido compañeros eh, eh, que se llaman Dreamers eh, deportadas, eh, como también familias de estatus mixtos, y una vez más aliados que durante la pandemia, que quizás al no estar dentro del espacio o quizás que habían seguido a ODA pero nunca habían realmente estado en un espacio y ahora en tiempo de pandemia se sumaron, eh, hemos fortalecido nuestra comunidad. Como por primera vez la comunidad indocumentada de Estados Unidos estaba teniendo conversaciones reales con la comunidad retornada y deportada. Somos la misma generación. Unos regresamos, otros siguen allá en Estados Unidos. Pero las mismas fronteras nos han separado y muchas veces, una vez más, dividido eh, eh, la lucha, ¿no? O que creemos que la lucha por la movilidad o por la, eh, la ciudadanía eh, es solo de un lado de la frontera, ¿no? Y dentro de Oda siempre hemos reflexionado, reflexionado y una de las frases que aprendí mucho eh, cuando me, me fue regalado el libro, me escribió eh, Gil: la lucha sigue... Y yo siempre agregué, en cualquier lado de la frontera que estés, ¿no? Y por primera vez, por la pandemia, pudimos tener espacios virtuales donde estábamos teniendo estas conversaciones con jóvenes eh, que, que quizás en algún momento hablar de la deportación es difícil, ¿no? Quizás no lo quieres hablar porque no quieres pensar en qué puede ser una posibilidad para ti, ¿no? Pero por primera vez como comunidad teníamos estos espacios que la frontera no era obstáculo y quizás por medio de un, de un eh, eh, taller de poesía eh, nos conectábamos. O sea, eso fue muy hermoso. Eh, sí, solo para contestar la, la pregunta que, que me hacían. Eh, sí, hay mucho mucha expectativa ¿no? con el nuevo gobierno. Tuvimos que pasar 12 años con un costo sangriento para poder eh, tener un gobierno progresista de izquierda y tener esperanza a poder eh, desarrollarnos como país, ¿no? a poder eh, tener nuestra propia autodeterminación y poder generar las condiciones para que la gente no se vea obligada a migrar. ¿no? Pero vemos también que la injerencia de Estados Unidos es latente. ¿no? Honduras cuenta con una base militar de Estados Unidos y estratégicamente pues, la geopolítica va a seguir jugando siempre bajo los intereses de, de Estados Unidos, por muchas expectativas que tengamos con el nuevo gobierno, con la presidenta Xiomara, pero el tema de migratorio no solamente es de voluntad política. Sí reconozco que ahora los migrantes tenemos más apertura con el nuevo gobierno, eh, los espacios están abiertos para tanto en Cancillería como en otras dependencias, pero creo que hace falta trabajar mucho más, para que realmente, eh, como lo he dicho siempre, se reconozca el tema migratorio de la región como una crisis humanitaria. Y creo que pues eso es el paso que le toca dar al, al nuevo gobierno en Honduras y empezar a atender tanto a los migrantes que están fuera como a los que están retornando a diario. Eh, pues, éxitos para nuestros países. Necesitamos más planes migratorios y creo que todo va a tener una solución en un futuro. Sí, eso solamente. Este tema <risa> de a de todos los trabajadores. El primero de que trabajadores es el programa de la abierta, a fines del 2008, la asistencia de la instancia. Ahora tenemos un servicio de todos los países para que no se haga tan larga. Para que acompañe, acompañándonos. Y bueno, decirles que ahorita se van a transmitir unas cápsulas audiovisuales con representantes de organizaciones migrantes de países sudamericanos, a MUNCA de, de, de Argentina, la Coordinadora Nacional de integrantes de Chile, la Asociación Civil Cultural de Patuna de Argentina y la Asociación Venezuela del Ecuador, ACE Ecuador. Terminando eh, estos participos, continuaremos con la mesa.